Estaba soldando un puerto Usbembra a cable de timbre para formar cargador portátil de proyecto final de nivelación en la universidad, cuando un pedazo de estaño se me saltó al ojo, ahora voy a tener un horrible punto rojo en el ojo el resto de la vida, no me vuelvo a poner a soldar sin gafas para soldar primero, así que con el parche me fui a descansar, pero por esas casualidades le puse el canal tuya y ahí pasaron esta película. Al principio pensé que sería una peli colombiana porque su calidad era superior a las pelis ecuatorianas promedio pero no tanto como las soledudenses. Pero no, la película de Ambienta en Riobamba, es ecuatoriana. No pude encontrar la película completa así que se conformaran con los trailers de fondo, la película que no me acuerdo si está basada en algún libro, trata sobre un pequeño pueblo o al que se muda un chico nuevo, cuando de repente empiezan a aparecer muchos muertos y no están seguros de qué animal los mata. A su vez hay una subtrama de un político que cree que su esposa lo engaña con el chico nuevo para posteriormente matarlo y darse cuenta que en realidad su esposa sale con su amiga a hacer cosas gente esta no es una historia de lesbianas, la mujer de ese tipo son antropófagas canibales, o sea, comen carne humana y ellas causan los asesinatos, pero esto es algo que no toma relevancia, porque casi al final. Resulta que el político teniendo cargo de conciencia tras enterrarse que mató al chico equivocado se confiesa a su amigo policía pero ahí, sigo sin entender las antrófogas matan al policía cuando él mismo estaba cerca de descubrir la identidad de las asesinas posteriormente el marido en el semestreio descubre que su esposa y amiga no son lesbianas sino que son asesinas, podría haber escapado, pero la secretaria del policía lo mata porque cree que el mato al policía, es una de las historias más originales en el género policial que he visto y dejo un plus por el hecho de que todos los que saben la verdad se matan entre ellos por malentendidos y las asesinas si logran salir de Riobamba... A continuar sus crímenes como extra se llevan a una chica más a la que seguro la van a asesinar.